Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad El tema que traemos hoy es algo controvertido Vamos a hablar de ese objeto que pasó a 30 millones de kilómetros de la Tierra cuando el telescopio Pan-STARRS lo detectó Lo pudo ver directamente Esto ocurrió el 19 de octubre del año 2017 al parecer este objeto puede venir de la zona de la constelación de Lira. No se sabe exactamente, se especuló muchísimo sobre si era un asteroide, si era una piedra, una roca, un objeto celeste, una nave espacial... Hubieron diferentes especulaciones y dentro de las redes sociales se ha hablado mucho sobre este tema. Pero tenemos noticias recientes que nos hablan de todo esto. Y para ello tenemos con nosotros a nuestra compañera Alba Espejo de Clásicos del Misterio. Hola Alba, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rafa, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Oumuamua? Porque ya el nombre es un poco complicado. ¿Qué es exactamente? Porque hace poco han salido una serie de noticias. Cuéntanos un poco. Pues mira, al final no es un objeto propio del sistema solar ni una nave extraterrestre y después de todo tampoco es un asteroide. Eh, finalmente este misterioso objeto eh, que fue descubierto en octubre del 2017 ha resultado que es un cometa pero sin la cola. Esto es a lo que se ha concluido con la investigación internacional de la ESA que son las siglas en inglés de la Agencia Espacial Europea ...y la investigación ha sido publicada en la revista Nature. Eh, los astrónomos han realizado nuevas observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA y de la ESA. Los datos han revelado que Oumuamua tiene una aceleración propia, además de la que le produce la influencia gravitacional de otros astros. Esta aceleración solo se puede explicar si Oumuamua es un cometa... Mientras que los asteroides son cuerpos rocosos y secos, los cometas están recubiertos de hielo y cuando se acercan a una estrella, se calientan y expulsan un halo de hielo y polvo, que es conocido como coma. La coma los impulsa en dirección opuesta a la estrella y en ocasiones forma una vistosa cola, como por ejemplo en el caso del famoso cometa Halley. La opción más probable era que Oumuamua fuera realmente un cometa ya que, en teoría, eh, los cometas son los objetos más abundantes que hay en las afueras de los sistemas planetarios. Pero hasta ahora nadie había logrado detectar la coma de Oumuamua. Por eso, los científicos han llegado a la conclusión de que era un asteroide. Pero ahora, gracias a las nuevas observaciones, eh, el equipo de astrónomos liderados desde la ESA ha detectado que cuando Homo se acercó al Sol, experimentó una aceleración en dirección contraria a la estrella y de una intensidad mil veces menor a la debida a la atracción gravitatoria del Sol. Y esa aceleración solo se puede explicar si expulsó gas en dirección al Sol, lo que demuestra que es un cometa. Pues bueno, hemos visto que todas las especulaciones que se han estado dando en estos últimos tiempos Incluso yo llegué a hacer un programa en este canal sobre qué era exactamente Oumuamua Parece que eh, bueno, algunas fuentes decían pues, que había cogido pues una serie de rumbos, había cambiado Incluso en las redes sociales se habla ¿no? de que esto pues, puede ser pues, una nave espacial ¿Tú crees que esto eh, podría haber sido una nave espacial o crees más en esta última versión que pudo ser un cometa? Pues podría haber sido, pero yo creo la explicación que da, eh, yo creo que es un cometa pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor dentro de un tiempo nos vuelven a cambiar la noticia y resulta que era otra cosa Sí, bueno, ya sabemos las noticias cambiantes de todo esto de las agencias espaciales Pues Alba, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar aquí en YouTube, en Clásicos del Misterio y en iBox, e en Historias al Alba Y en Facebook también me tengo la página de Historias al Alba Pues chicos, ya sabéis, parece que nos han cambiado la versión Ahora resulta que es un cometa y que... todo Esto es muy raro, ¿no? Porque el cometa ya se fue hace mucho Y ahora es cuando empiezan quizá a dar estas noticias Si entramos un poco en el tema de la conspiración, pues bueno, podemos pensar que quizá sea realidad lo que nos acaba de contar nuestra compañera y sea pues una explicación pues más eh, cercana a la realidad pero como siempre la NASA, la ESA siempre nos han dado un poquito una de cal y una de arena pues también puede ser no hay que descartar todas las posibilidades son buenas que estén diciendo esto para quitarle hierro al asunto y desviar como siempre la atención pública pero eso es una cosa que tenéis que decidir vosotros, gracias Alba por estar con nosotros y a vosotros, como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa, aquí, en, en Busca de la Verdad. Hasta la próxima.